El médico de cabecera virtual va a tomar contacto con la persona que haya iniciado síntomas y le va a indicar todos los pasos a seguir desde el inicio del síntoma, cuando realizar la toma de PCR o es el método diagnóstico y lo va a seguir durante toda su evolución, hasta la alta epidemiológica, que sería al décimo día de iniciado los síntomas, o hasta la alta clínica. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hay personas que tienen el alta epidemiológica el décimo día, pero persisten con tos durante 10 días más. Entonces, es ahí donde nuestro médico de cabecera virtual debe continuar el seguimiento en forma remota. Este seguimiento se realiza mediante una primera llamada. Lo que deseamos es que ese primer contacto sea un video contacto a través de una aplicación donde el afiliado pueda ver quién es el médico que lo está atendiendo, cómo es su cara, cómo es él, y de ahí en más uno o dos contactos por día, para saber cómo está, cómo sigue la curva de fiebre, cómo siguen los síntomas. Estar atentos a signos de alarma por si hay empeoría para tomar otro tipo de conducta. Esa sería la función del médico cabecera virtual. Cuidar en forma remota la evolución de un caso leve confirmado de COVID.